A raíz de una pregunta de, Carlos, de Claudio Barbero sobre la forma de añadir su foto en la presentación del tutor, vamos a ver el procedimiento. Pulsamos para empezar en la administración y desde allí vamos a ir al repositorio. El repositorio es un almacén donde se van guardando los archivos que estarán disponibles luego en las aulas. En principio pulsamos acá y damos al botón agregar. Al pulsar en agregar, Marcamos que queremos que esté disponible para el repositorio local y agregamos la foto, en este caso la foto de Clave. Aquí está, vemos que ya está aquí la foto y ahora es importante que indiquemos en qué aulas va a estar disponible esa foto. Va a estar disponible en el Aula Marco Político 003 y en el Aula Marco Político 081. Quiere decir que en esas aulas podremos incluir esa foto. Guardamos. Me informa que se ha guardado correctamente el archivo. Aquí me lo dice. Y ahora podemos ir ya a los contenidos. Voy al contenido. Compruebo que está elegida el Aula Marco Político 003 y voy a la presentación, concretamente a la presentación de los autores y el tutor. Veo que está la foto de Adriana, de Adriana, está la foto de Sofía y está la presentación de Claudio, pero no está su foto. En ese caso lo que hago es situarme justo delante del primer carácter y pulso en este icono que es el que me permite acceder al repositorio, a ese almacén en el que hemos depositado la foto. Busco la imagen, como se llamaba Claudio Barbero, componer Claudio es suficiente, la busco, me aparece aquí la imagen, Claudio Video Barbero, hago clic y pulso para que la incruste dentro de la página. Aquí está incrustada, me ha quedado un poco rara porque como vemos queda el texto pegado, aquí el renglón roto, bueno, lo que hacemos es hacer clic sobre la imagen y le decimos que la alinee a la izquierda y dejando un espacio eh, horizontal, por ejemplo, de 5 píxeles para que no quede tan pegado el texto. Actualizamos y ya quedó la imagen a la izquierda y el texto a su derecha. Guardamos y ya tenemos la foto subida en el aula 03. Lo mismo habría que hacer con el aula 081.